Eh, se organiza el foro de negociación multilateral juvenil, jóvenes contra el cambio climático rumbo a la COP25, así de largo porque bueno es importante recalcar de que estamos institucionalizando la voz y las propuestas de los jóvenes de toda Bolivia para ser parte de la delegación oficial eh, boliviana ¿no? sobre cambio climático a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.